Y tenemos una segunda interpelación, que es una segunda interpelación actualizada de la que ya hice en el velódromo cuando salí de la cárcel, que es el sitio habitual donde solemos estar algunos y algunas, y que es el sitio habitual porque nosotros y nosotras seguimos siendo las gentes que no se venden, que no se compran, y que en definitiva mantienen intacto su compromiso por la libertad de este país. ¡Cárcel a ti! Gauza sanion, eta, ginion, eta gaur actualizatu nahi no puede haber izquierda transformadora en el estado español ni en el estado francés izquierda que se diga realmente de izquierda, si no defiende si no respeta el carácter plurinacional de este estado y el derecho a la libre determinación de los pueblos esta es la interpelación que les queremos hacer. Estado, a ver, es Estado, Veneta Coesquerrari, es Estado españolean, eta es Estado francesean, es maduteo Teonarce, naturalidad de Arequín, Estado hori Plurinacional Adela, eta Euskal Herriak Becela co autodeterminatzeko eskubia escubida,